José Pedro Castillo Terrones 51 años 1.65 de altura 70 kilos Una esposa Hijos Dos padres octogenarios Creció en Puña A 2.556 metros sobre el nivel del mar Ha trabajado la tierra desde pequeño ...ha cuidado su pueblo del terrorismo como rondero. Como millones de peruanos ha trabajado de todo. Ha sido canillita, ha sido albañil, ha sido heladero. Ha lavado baños, ha sido alumno, ha sido profesor. Y ser profesor es lo que más ha amado en la vida. Pero siempre, siempre se hizo la misma pregunta... ¿Por qué siendo el Perú un país tan rico, con tantos recursos, la mayoría de peruanos somos tan pobres, con tan pocas oportunidades? ¿Es posible que un hombre del campo, humilde, soñador, pueda cambiar el rumbo de un país enfrentado? Esta es su historia. Finalmente tuve que venir hasta aquí. Yo conocí a, a Pedro, pero en mi caso no le digo Pedro, yo le digo José, por el cariño que yo le tengo. A él le conocí en la escuela, vino para acá a Chugur, estamos en Chugur. Vino para acá a estudiar los dos últimos años de su primaria, porque donde él vive no hay primaria completa. No, en eso entonces no había primaria completa. Desde ahí le he conocido como niños, como era un dos años más que yo, este, lo conocíamos pues, porque venía de tan lejos, era admirable ¿no? que desde tan lejos ven, veniera a estudiar. Pedro Castillo era un niño desde muy pequeño, inquieto en muchas cosas, en hacer, en los quehaceres de la casa más antes cargar el agua no, ni siquiera había agua en la casa, como hasta ahora también no lo tenemos, cargar el agua de lejos y traer el agua, ir a bañarse al, al puquio, acomodar para ir a la escuela, entonces eso es su trajinar de Pedro desde pequeño, el sufrimiento, pero muy inquieto, su, su anhelo, su, su ambición ha sido estudiar, ser persona más grande, yo cuando, cuando, estaba en la primaria, decía, pues yo tengo que ir a, a terminar mi, mi primaria, que acá no había primaria, tenía que caminar dos horas de camino a Chubur. Y él no, no había sido difícil. Las cinco de la mañana era levantándose, bañándose para ir, cargaba su friambre, su alforjita, y tenía que llegar, pues y llegaba más adelante que los demás alumnos, los que vivían cerca. Terminó la primaria, de luego vuelto a, a la secundaria, al distrito de Anguilla. De igual manera, sí, Anguilla con su friambre. Muchas veces, a veces, cuando no se avanzaba, tenía que ir sin friambre. Y a veces, no, bueno, no sé cómo, la voluntad de Dios también, ¿no? Pero así a los vecinos también... Tenía mucho aprecio desde pequeño de, la, de los vecinos, de las amistades. Le llamaban a invitar a su almuercito. Y cuando era difícil, ¿no? En esos tiempos lejos, y caminar por los caminos todo lodo. Y cuando se le cogía la lluvia, pues con su ponchito, ¿no? Ese, eso era. Pero él siempre, en su memoria, de que tengo que seguir estudiando. Terminó, pues, la secundaria... Pero antes de eso, antes de terminar la, la secundaria tenía que viajar, no lejos, con mi papá, conmigo, a viajar. ¿Para qué? Para comprar su zapato, comprar su uniforme, comprar su cuaderno. Yo terminé la escuela acá. Luego yo pasé a estudiar la secundaria en Anguía, mi distrito natal. <coughs> y él... Él, después que terminó su primaria, no, no estudió la secundaria. este Perdió dos años por motivo de trabajo que su, su padre lo llevaba a trabajar. Bueno, el destino sería que después, que él esperó dos años para este, ser compañeros de, de estudio en el colegio. De el destino sería que nos juntó. Fuimos promociones desde primar, primer grado de secundaria. Terminamos los cinco años juntos, este, el colegio lo pasamos todos los cinco años con él, siendo compañeros. Estudiábamos los dos turnos, tarde y mañana, estudiábamos acá, nos íbamos en la mañana juntos, caminábamos media hora, nos íbamos y veníamos y bueno, no pasaba nada, éramos muy jóvenes aquí en el campo, más antes nunca conocíamos el amor a temprana edad, ¿no? Después surgió en la, este, en la secundaria, en el último año de secundaria, que hubo, hubo una atracción con él. Éramos enamorados en el último año, casi por, por, por terminar también la secundaria. Somos enamorados prácticamente desde el año 89, 90, y seguimos hasta los cinco años de pasado del pedagógico que yo estudié y seguíamos estando juntos con él, me ayudaba mucho a hacer las tareas, me ayudaba bastante este, a estudiar. Este, mis amigos eran también sus amigos de él, igual, igual que de él también sus compañeros, sus amigos eran mis amigos, porque él era una persona muy buena, buena, alegre, Y así hemos estado por el laxo de cinco años. Después él salió y yo me quedé todavía un año más a estudiar. Él salió a trabajar a un sitio lejano. Este, fue muy triste, por lo que ya se alejó un poco de mí. Ya no, nos víamos constantemente, ya no. Con él pasaba momentos muy agradables. Le compartíamos también, yo lo que llevaba de aquí de casa compartía con él allá. Este, bueno, era muy lindo, me gustaba mucho. Primeramente, mi saludo. Soy la señora Magna Dávila Asenjo, natural del distrito de Llama, provincia de Chota, departamento Cacamarca. Identificada con el número de mi DNI 80677381. Y conozco a Pedro. Castillo Terrones, desde el año 1987. Pedro se caracteriza por ser un joven respetuoso y de buenos principios. Desde que era muy joven, demostró el ánimo de perseverancia y responsabilidad en hacer sus cosas para salir adelante. Durante el tiempo que trabajó con nosotros, demostró honradez, responsabilidad y respeto al grande, al chico y al más humilde. Ser maestro significa bastante dedicación a la profesión que uno tiene, ¿no? Este, lamentable es también una cosa del maestro que en vez no llega este, los um, materiales a tiempo a la escuela. El sueldo, el sueldo, los sueldos um, no alcanzan para los maestros. Aquí estamos um, de repente mal pagados. Eh, pero bueno, eh, el, lo agradable es que este lo agradable es que algunas personas en vez dicen por qué eres maestro pero es que aún no le nace ser maestro y estar con tus niños ahí es muy muy especial quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros a los que enseñan no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Ser maestro es enseñar, educar a nuestros niños en valores, hacer que nuestros niños aprendan a defenderse en la vida. Ahora, en este tiempo, nosotros los maestros nos vamos a los lugares más lejanos de nuestra patria lo hacemos justamente con amor a ellos desde mucho tiempo estamos abandonados con los el presupuesto más bajo de nuestra patria queremos que esto cambie ¿no? con educación de calidad como se pregona en estos tiempos con una buena capacitación con buenas herramientas tecnológicas que cuenten cada una de nuestras escuelas y no olvidarnos que en el último rincón de nuestra patria hay niños que esperan este cambio. Eh, pues en su primer momento todos no este, optamos por ir a postular a dar un concurso de admisión es en abril donde nos conocimos en la fiesta de cachimbo, donde ya todos nuestros compañeros salían, los quienes ingresábamos. La tradición es que se les mete su cabeza en una especie de guillotina y les agarran un pedazo de cabello y les cortan, justamente dejando un semejante hueco que se le veía feo pues, en la cabeza de estos jóvenes. Y ellos al ver eso, entonces se peluqueaban y llegaban con sus gorritos. Eso pasó en, en abril. Luego en el paquetazo que se dio en el primer gobierno de Alberto Fujimori que fue justamente los primeros días del mes de agosto de 1990 es donde devuelven las pensiones que ellos habían pagado en cada uno de donde ellos comían entonces ahí empezamos a hacer la olla común y prácticamente ya tenían como dos días sin comer decidí ¿no? a juntarme, eran los cuatro y una la entonces, en total eran los cinco que hacíamos la olla común, ¿no? Y ahí empezó esa amistad, y, era, y, y la verdad, una amistad muy sincera de un joven bonachón, de un joven campesino, de familia muy humilde. Es ahí donde yo conozco a, su, a sus padres, a su padrecito, a su papá, porque él era el que siempre iba a la ciudad de Cutervo, y a su hermano mayor, que es el señor Mercedes.